Hola, bienvenida, bienvenido a más Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 11 de abril al domingo 17 de abril del año 2022, el domingo de Pascua. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, como mencioné, la próxima semana ya vamos a tener Pascua y pues te quiero recordar un poquito lo que representa la Pascua este, muchas veces se representa con un huevo y el huevo pues representa el nacer ¿no? en este sentido, bueno, desde un punto de vista espiritual puede ser el re renacer el reinventarnos no que bueno, yo soy de la opinión que cada día tenemos la oportunidad de hacer esto pero, este, sí, pues un poquito un recordatorio de qué se trata un poquito, pues el asunto, ¿no? Fuera de la historia, este, tanto bíblica como histórica, como espiritual, este, la crucifixión de Cristo y el que vuelve a renacer, pues, este dentro de la práctica del catolicismo, pues no está permitido, pero yo sí soy de la idea de que todas las almas renacemos, y renacemos varias veces en vida, entonces, bueno, igual dentro de la vida el reinventarnos constantemente, ¿ok? Bueno, sabes que empiezo con las cartas de Torin Virtue, me sigo con mis cartas, termino con las de la sanación con los ángeles de Torin Virtue, y voy a sacar en esta ocasión dos cartas de la Virgen María una para el domingo de Pascua y este que va a ser la segunda y la primera para toda esta semana como todas las veces entonces bueno, veamos cuál es el mensaje para todos nosotros para esta semana y para el domingo de Pascua cuál es el mensaje de la divinidad misma aunque bueno, son las cartas de la Virgen María pero están involucrados pues tanto la mamá como el hijo en este caso la parte pos este, positiva este la parte femenina y la parte masculina muy bien y como han estado, espero que estén muy bien este aquí está haciendo un calor bárbaro, cada cada año siento que hace más calor que el año anterior y uh, luego ah, no, con la duda si sí es la andropausia pero este no, si sí me lo confirman las demás personas que también sienten más calor entonces bueno, definitivamente este el cambio climático pues se hace muy presente muy bien y uh, bueno, en cuanto a la guerra de Ucrania, pues ahí sigue esa problemática gigantesca. Y pues sí, este es de mucho tacto y mucho cuidado. Porque con mucha facilidad eso se puede desembocar en una tercera guerra mundial. Pero no creo que llegue a tanto, francamente. Y como dije hace unas semanas, o cuando comenzó la guerra, el 24 creo, este... De febrero. Creo que fue. Bueno, yo no me acuerdo bien. Pero lleva lleva un mes, ¿no? Lleva más de un mes el, el asunto. Este, como decía, bueno, si nos toca la tercera guerra mundial, miren. Ni cuenta nos vamos a dar. Nada más vamos a ver una luz. Muy muy brillante. Y bye, se acabó el asunto. Pero bueno. Este. Yo sí. Cada vez estoy más asorado. De. Qué, tan, qué tanto está cambiando el mundo para mal y que parece que pues el ser humano no aprende no aprende de la historia, de sus errores este, de las oportunidades que le brinda el universo justo con la de la pandemia también entonces bueno, yo creo que por lo mismo también vamos a tener que convivir más tiempo de lo pensado yo la verdad pensaba que iba a ser a lo mucho dos años, tres no más pero este pues parece ser que cada vez hay menos gente que se está vacunando, cada vez más variantes, y bueno, pues hay una variante tan fuerte que llega a ser en realidad una mutación y deja de ser el virus original, es un virus diferente. Y este no sé si escuchen, hay una música de fondo, porque hay una feria de la flor ahorita aquí en mi pueblo, y bueno se escucha por toda la ciudad la música este y me, me distrae de repente un poquito con la pandemia yo creo que teníamos la oportunidad de unirnos como humanidad y eh, bueno pues obviamente no lo hicimos y eh, Shanghai ya lleva yo creo dos o tres semanas totalmente aislada, es una ciudad o una región con creo 32 millones de habitantes leí que ya tienen escasez de alimentos por estar totalmente aislados y bueno, los problemas están por todos lados en todo el mundo este, aquí en México al igual, este domingo va a haber una elección que es una estupidez de elección francamente, la revocación de mandato es nada más una gastadera de dinero al estúpido para alimentar el ego del presidente y bueno, la inseguridad sigue aquí desgraciadamente en el país. En cada estado hay muchísimos muertos. En mi estado, en una semana, ha habido 17 muertos. Y pues así como por donde le vean, este, pues todos los países tienen muchos problemas. El Salvador también. Y, este, y bueno, conclusión. ¿Qué, qué hacer ¿no? cuando te agarra toda esta onda negativa pues yo me recluso en mí mismo no yo me la paso muy a, pues por la misma inseguridad ya no te atreves a salir y hacer cosas y bueno pues no, no podías hacerlo por la pandemia y ante, anterior a ello nuevamente no por la seguridad entonces este pues gozo mi casa no gozo cada rincón de mi casa gozo el poder tener Netflix por ejemplo y pues ver una buena película, un buen documental, una serie cómica, este bueno eso casi siempre las noches para relajarme, ver algo positivo y bueno como saben pues pinto y pinto de corazón y me encanta entonces bueno pues me dedico entonces a eso y pues este no sé a papachi quiero mis mascotas y demás, no entonces yo creo que es lo mismo, este porque estoy muchas veces también en Facebook y leo los comentarios de la gente y uh, es muy chistoso porque luego comentan de otros países, había un muchacho que comentaba sobre El Salvador y no sé la cantidad de gente que Bukele metió a la cárcel este sin un debido proceso seguramente pero bueno aquí en México no estamos mejor, no entonces, lo que quiero llegar es, pues, empezamos con nuestra propia casa, con nosotros mismos, ¿no? En vez de estar criticando y viendo todo lo demás, lo externo, y ¡ay, sí! ¿Qué sé yo? Con la pelea de lo de Will Smith y cada quien dio su opinión y con la guerra de Ucrania y demás, este, todo, el tema que fuera, todo el mundo tiene opiniones, ¿no? Pero, pues, yo creo que es abocarnos a nosotros mismos, a nuestra propia vida, nuestro propio entorno y ver en qué podemos cambiar positivamente entonces bueno, aquí es donde cierro el ciclo de lo que, con lo que comencé es el, el renacer el reinventarnos el hacer la mejor versión de nosotros mismos, de eso se trata justamente la Pascua, ok muy bien, entonces comencemos la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente family, familia se ve la carta, los ángeles la familia y dice I pray for my family and give this situation over to God for answers, support and healing yo oro por mi familia y entrego esta situación a Dios para recibir respuestas apoyo y sanación ok pues como saben este último año no ha sido la mejor relación que he tenido con mi familia entonces bueno yo en este sentido <ríe> acepto con mucho cariño la carta este, en ese sentido también les comento llegó a un punto donde bueno pues yo ya me rindo ¿no? yo ya nada más ofrezco así como que mis este, sugerencias de que creo que sería bueno que hicieran esto y pues hacen exactamente lo contrario mis padres, como niños chiquitos y rebeldes, entonces dices, bueno, yo ya sugerí yo ahí estoy yo los estoy apoyando emocionalmente, claro está este, en lo que puedo también, pues físicamente, ayudar con las cosas de correos electrónicos y computación y cambiar focos de la casa y cosas así pero bueno, este y que sepan que ahí estoy, ¿no? Pero llega la conclusión de que, pues, ya soltar las las cosas y dejar que las cosas se den. Ya ni reclamar, ni hacer, ni nada, no, no tiene ningún sentido. Ya lo que tenía que reclamar lo reclamé, no no, no fue aprobada mi reclamación en tres ocasiones, entonces, bueno... Así es, así está, no me corresponde ya, yo ya hice lo que me correspondía. Y entonces, bueno, yo creo que en la familia encontramos a nuestros mayores maestros y a veces por lo mismo es tan difícil el convivio con la misma familia. ¿no? Muy bien, comenzamos la semana. Pero el día lunes y martes la carta dice manifestación. Miren, esta carta de la manifestación ha seguido muy muy seguido. O sea, que estamos cosechando nuestros lo que nos merecemos, pues. Dice Arcángel Uriel, la manifestación es la respuesta al pensamiento positivo del decreto aunado a una emoción positiva y su visualización. Cosecha. Amén. Entonces para el día lunes y martes cosecharemos pues bendiciones, ¿no? algo, algo físico se va a manifestar, entonces bueno, esperemos a ver qué es lo que lo que es, no, en mi caso pues no sé podría ser la venta de un cuadro, podría ser tal vez también este, no sé, como estaba mencionando en el video anterior estoy pensando en cambiar de automóvil, tal vez de que ya haya un automóvil y pueda hacer una prueba de manejo, porque no hay automóviles, porque no hay chips y no hay chips por la pandemia, entonces bueno pero sigamos, para el miércoles y el jueves la carta dice Dinero, o sea, esto cada vez está mejor <risa> Se va a manifestar algo físico con dinero, eso es bueno Arcángel Ariel El bienestar económico no está peleado con el bien crecimiento espiritual Al contrario, es una manifestación del mismo Gracias por los tesoros ¿Okay? Entonces, bueno, algo Positivo en este sentido. Prosigamos para el viernes, sábado y domingo. La carta dice... Nuevo comienzo. ¿Qué tal justo para Pascua? Lo que decía... El renacer, el reinventarnos. Nuevo comienzo. Y dice Arcángel Metatrón... Deja el pasado en el pasado. Este es un nuevo comienzo. Cada día lo es. Reconoce tus logros y sigue adelante. Vuela. ¿Okay? Y este vuelo es importante porque hay veces en que nos limitamos ante tanta negatividad que hay en el mundo y como que nos frenamos, ¿no? Y uh, es al contrario, es un... velo como una obra de teatro, es algo externo, es algo que está pasando allá, pero que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Y... Uh, <risas> me escribió muy lindo este, en uno de los comentarios una persona, una mujer de que, oye, pues ya salió tres veces o dos veces de que se va a manifestar y de que ahí está el milagro y de que y no veo claro, ¿no? <ríe> y me encantó porque hay veces que esperamos algo, por decir algo, un ejemplo, lo del automóvil, ¿no? yo estoy esperando, hay un automóvil de una compañía. La compañía se llama Kia. este, Y entonces estoy esperando que me avisen cuando van a tener un automóvil para poder verlo, sentarme en él y tal vez hasta probar el, el poder manejarlo. ¿no? Lo cual dudo, porque como decía, escasean los automóviles. Entonces yo estoy con esa idea, ¿no? De que, ah, entonces me van a hablar justamente a comienzos de la semana, ¿no? Y Pero no. este, Entonces estoy así como que, bueno, pero... ¿Por qué? ¿No? Y, uh, y puede ser que el universo tenga pensado algo mejor para mí. Puede ser que el automóvil que está pensado para mí sea un automóvil usado de una categoría mayor, pero al mismo precio, ¿no? Y tenga tal vez un kilometraje muy bajo... Casi no haya sido usado y sea una súper oportunidad por decir algo, ¿no? Pero yo todavía eso no lo sé porque eso se va a tal vez manifestar un poquito más adelante. Pero yo ya estoy con la idea y digo, bueno, ¿por qué, no es, esto? ¿Por qué no, no es esto lo que se está manifestando si es lo que estoy deseando, ¿no? Y por lo que estoy pidiendo. Y el ejemplo que le di a esta persona fue con un trabajo por decir algo, que la verdad no sé lo que estaba esperando esta persona que se llegara a manifestar. Pero puede ser que estés buscando un trabajo en especial, ¿no? En específico. Y quiero este trabajo. Y lo deseo. Y quiero este puesto, ¿no? Y, este, y pues no recibes respuestas, no recibes respuestas. Y puede ser que la respuesta que recibes sea otra. Por otra situación. Algo que tenga mayor prioridad, ¿no? Pero tú piensas que la prioridad es la del trabajo. Y luego resulta, por decir algo que si hubieras tomado ese trabajo, que tú pensabas que era tan maravilloso, en realidad no lo era para ti. Podría ser que hubiera habido mucha discordia con tu jefe y uh, hubiera habido mucha pelea, mucha discusión, no sé, tal vez un acoso dentro del trabajo, una situación desagradable, pues, al fin y al cabo, ¿no? Donde tú pensabas que todo iba a ser maravilloso y color de rosa, entonces el universo lo que ella hace es, es más sabio, sabe qué es lo que es lo mejor para nosotros. Nosotros como seres humanos y más en el sentido físico, estamos como que muy enclaustrados en la visión. No tenemos una visión muy amplia. Hay que abrir esa visión y dejar que el universo haga su trabajo, ¿ok? El universo sabe que si nos hubiéramos ido por esa ruta, no hubiéramos sido felices, ¿no? Y bueno, nuevamente está fallando mi cámara. Ya se apagó como seis veces. Y eh, no sé, creo que debe ser la batería la que ya no está funcionando adecuadamente, aunque me dice que está llena. Pero yo creo que por ahí está la falla, quién sabe. Habrá que eh, este improvisar con otra cámara en un futuro. Bueno. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. La carta dice música. Y así se ve la carta. Y nuevamente es Gabriel, miren, el arcángel de la anunciación. En Entonces, bueno, aquí son dos cosas. Una es a través de la música puedes elevar tu estado anímico, tu energía, si es que no te gusta meditar. Entonces es una de las opciones y pues has de recordar que si pones X canción, boom, ¿no? te levanta el ánimo y hasta te paras a bailar o a cantar y, y cambió ese estado de ánimo este, negativo, ¿no? Entonces esa es una. Y la otra es, como decía, de la Anunciación y Gabriel es el Arcángel de la Pureza del Corazón. Entonces esta semana realmente actúa con el corazón este si recuerdas la semana anterior era el silencio y a través del silencio el escuchar bueno en esta ocasión pues es algo parecido no el realmente actuar de una manera muy consciente yo muchas veces cuando leo el de ay es que ni cuenta me di no que te di un golpe <risa> emocional este, eso para mí ya no es plausible y uh, en caso de mi familia como decía, pues ya lo dejo pasar porque ya este, mi caso tiene el, el discutirlo pero es porque pues yo llegué a esa conclusión que no, no tiene ningún caso ¿no? este, entonces pues cuando pasa algo así pues lo paso de alto y ya, nada más pero este interactúa desde el corazón este, sea amable sea cortés y, uh, y si puede ser una persona amorosa ¿okay? es lo que necesita mucho este mundo ok, por último para el domingo de Pascua adicionalmente al nuevo comienzo la carta dice Integrity integridad. si recuerdan esta carta nos recuerda a ser íntegros esto significa a que seamos este, creíbles ahorita lo voy a leer Dice, I trust my ability to know what is true for me. Yo confío en mi habilidad para saber qué es verdadero, qué es certero, qué es cierto para mí. Ok. Entonces, bueno, confía en tu intuición, es lo que nos está diciendo la carta como tal. Pero la integridad va mucho más allá de, es el que seamos impecables con nuestra voz con nuestra palabra, o sea que si yo digo yo ahí voy a estar, ahí estaré, si digo que es a las 3, estaré ahí a las 3, no a las 3 y 15, ¿no? eso para mí es de suma importancia el ser impecables, sobre todo para las personas que como en mi caso este, somos maestros, y somos un ejemplo, este, eso es de suma importancia el ser un ser humano ejemplar. Hay personas que son ejemplares sin darse cuenta que son eh, ejemplares, pero es justamente por su integridad, ¿no? Tiene una integridad extraordinaria este, y donde pues lo que dicen lo hacen y pues la palabra y la acción están, están juntos, ¿no? No hay, no hay diferencia. Y este, noto que mucha gente piensa que es impecable y en realidad no lo es. ¿no? Entonces, bueno, checa un poquito eso. Pero nos están pidiendo sobre todo para el domingo de Pascua el ser este, impecables y tener integridad. ¿ok? Bueno, entonces sea una muy, muy bella semana. Reinvéntate. Redescúbrete. Y haz magia. Tú tienes el poder. ¿no? Y... Aparentemente el universo nos apoya a través de las manifestaciones y bendiciones que se van a dar en esta semana, sobre todo aparentemente de una manera económica. Te mando un abrazo de luz, con mucho amor. Namaste.